Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia pediátrica. Hoy os vamos a hablar de una disfunción que se da en recién nacidos y que suele ser muy molesta para ellos mismos y preocupante para los padres. Hoy os vamos a hablar de lo que es una tortícula congénita, cuáles son sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento del mismo. Pues bien, ¿qué es una tortícolis congénita? Es una disfunción que ocurre en los recién nacidos. Normalmente se produce a causa de una contracción fuerte del músculo externo situado en la parte anterior y lateral del cuello. La función del externo es la de rotación contralateral al músculo afectado y la teroflexión hacia el mismo lado afectado. Es decir, el músculo derecho hará una rotación hacia la izquierda y la teroflexión derecha. Por lo tanto, el bebé tendrá la cabeza lateralizada hacia el lado del músculo afectado y con rotación hacia el lado contrario. Cuando se le intenta enderezar la cabeza o rotar hacia el lado contrario de la posición que tiene, suele quejarse no permitiendo movimiento y suele llorar debido al dolor. Las causas frecuentes de la una tortícules congénita son por una mala posición fetal en el vientre de la madre o bien por extracción del bebé con fuerzas o ventosas. Como consecuencia de esta mala posición por contracción del externo colomastoideo, hará que el bebé mire siempre hacia un lado y como consecuencia aplanará la cabeza del lado donde se apoya produciendo malformaciones craneales. ¿Qué síntomas produce? Como ya hemos descrito, los principales síntomas que provoca la tortícolis congénita son dolor, limitación a movimiento y deformaciones craneales. ¿Cómo se ve realizar el diagnóstico para la tortícolis congénita? El diagnóstico de la tortícolis congénita es bajo juicio clínico. Es decir, si presenta alguno de los síntomas descritos, se le diagnosticará de tortícolis congénita. Solo en casos en los que el tratamiento conservador no es lo eficaz que se requiere, el pediatra podrá mandar más pruebas radiodiagnósticas para saber el origen del mismo. ¿Cómo puede ser el tratamiento para, tort para tortícoles congénita? Por lo general, si es una mala posición fetal dentro del vientre de la madre, suele desaparecer al cabo de los días. Si fuera por otra causa, normalmente con una serie de ejercicios y pautas que realicen sus padres estimulando el giro de la cabeza al lado contrario, suele ser suficiente pero sin embargo hay otros casos en los que no funcionan estas recomendaciones anteriores y entonces el bebé necesitará de un tratamiento de fisioterapia que va a estar basado principalmente en masoterapia, en estiramientos y en otras técnicas manuales. En aquellos casos en los que exista una deformidad craneal de más de tres meses se puede plantear la actualización de algún casco para poder devolver la forma al cráneo del bebé.